Hola gente de YouTube, aquí también en este nuevo video, en esta ocasión les traigo uno de los recuerdos más lindos que tengo en el canal Y sé que ya ha pasado mucho tiempo de esto, pero vale la pena recordarlo Sin duda es un sueño hecho realidad para mí y quiero compartirles el momento exacto donde Rubius vio el remix de Salmón que le hicimos Gracias por el apoyo y suscríbanse y denle mucho amor al canal Todos los ingresos que está teniendo el canal ahora mismo es para recopilar, para comprarme una... Buena PC decente para traer mejor Contenido para el canal y traerle Muchos remix y muchos gameplays Disfruten, los amo ¿Qué coño es esta taza? No dejes saborear para mañana lo que puedes Saborear hoy Watch on the... <laughs> oh my on there? my <risa> Solo tiene 770 visitas chavales este vídeo Por favor, lo no he puesto el link en, en el último vídeo Lo he puesto Me puse a buscar el otro día más remixes de esta canción y encontré esta, encontré, encontré muchas maravillas Pero también algunas que dices ¿Qué cojones está pasando? Gracias Receta Clip por haber sacado ese clip Y amigos, suscríbanse por favor Me ayudarían muchísimo